¡Hola ¿qué tal! Bienvenidos a un nuevo video Ella es la nueva integrante del canal Ella baila, ella sabe bailar ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Ella sabe hacer muchas cosas, ¿No la vi? que les queríamos presentar Porque sabe bailar, miren y, y, y pues, esa era la sorpresa. Aquí, video. aquí ya se acaba el video. No se crea, no se crea. Y pues, miren, este video va a ser algo diferente. sí exacto. Pues, como ven, estamos aquí en la casa. De nuevo Aquí con nuestra decoración Ahí, más o menos. Ah, ahí a ver el mayor video. Y pues, aquí está la invitada hoy. Porque ella es parte del canal. Ya se sentió. Se no Es parte de la utilería de. De la escenografía. Es, es un adorno. <risa> ya se sentó de veras. Ahí se este va a quedar. Ahí se este va a quedar, ni ¿no? modo. Este video. Como ya leyeron en el título, les tenemos una sorpresa. Exacto. Algo nuevo. te digo no les digo? Yo pienso que ahorita que se va a Auri. ya va. No nos hace caso, es de, ah, está ah, loco, ¿sí? están locos. Se empiezan a hablar. Se me increíble, está muy quietecita. Miseria. Oh, ¡Oh! ¡Se va a acostar! ¡Hola, oh, muchacha conchuda! ¡Oh, oh, oh mijita hijita conchuda! Oh. Nada, hay que bajar. ¿Está cómoda, verdad? Ya, a bajarla. Abajo, abajo, abajo. Vámonos, ya, dios que te vaya bien. Estoy feliz caminando, Auri. Estoy libre. Y <ríe> va corriendo. Pues bueno, como vieron en el tenemos una sorpresa y es un nuevo integrante y la verdad estamos muy contentos Estamos muy contentos de recibir ese integrante que viene una pista, viene de Estados Unidos Es un gringo Ajá. No lo entendemos muy bien todavía a él ¿Qué? Porque habla inglés Es un integrante que les va a agradar mucho porque les va a hacer unas tomas muy bien, él sabe hacer tomas como nosotros por eso lo decidimos invitar a nuestro canal y lo traemos desde Estados Unidos para ustedes él es muy muy muy inteligente y pues él sabe hacer otro tipo de trabajo que nosotros no podemos hacerlo ¿se los presentamos o lo hacemos, lo hacemos más de emoción? no sé, a ver, ahí escriban, pónganle pausa y escriban ¡ya enséñenlo! <risa> ¿Ya Sí, pero tengo que ayudarlo porque no puede caminar. Ah, no, no puede caminar, caminar porque es muy chico. Es muy chiquito. A ver, es recién nacido. Ajá, pues ajá, yo, ajá. Voy a, yo voy a ayudarlo para que ustedes vean quién es. Y conoce a nuevo amigo. Y a ver si les gusta, a ver si se les hace atractivo el nuevo integrante. Aunque claro sí les digo que les va a caer muy bien. Él es muy inteligente. Nos ayudará mucho. Ya, tú. y ahorita vamos por ti, no te preocupes. <risa> y y está y accioso, y está ya está ansioso, ya está ansioso. Ahorita, a quién <risa> aquí en el cuadro. Y a quién le salía aquí para darse o a conocer. Pero ahorita, espérate, ahí vamos. Ahí vamos, espérate, espérate. ahí vamos. Sí, vamos. <risa> sí, estamos muy contentos por tener un nuevo sí. integrante del canal, porque si no no hace falta pues sí, la verdad si sí nos hacía falta alguien y la verdad eso va a complementar nuestro canal a la idea que tenemos. Y pues bueno, Pau, ya es hora de presentarlo. Ahora sí, voy a poner ahora sí los tambores. Tú... Ahí Ay, voy a ayudar. Ayúdanos porque camina. No camina, la verdad, no tiene pies. <ríe> Suena a algo muy triste, pero... Van a ver ustedes, les va a gustar. Una pista antes de que lo enseñes, Mario. No le dan miedo las alturas a él. Ah, exacto. Ya voy a pasar, ya voy, ya voy. Ok. okay. <tose> para que ustedes puedan ver mejor nuestros videos y con Exacto. mejor calidad para que puedan apreciar unas tomas que no se las podemos dar nosotros y... pero ya las van a tener Exacto, aquí nuestro amiguito nos va a ayudar mucho para estar desde las alturas Y ver tomas panorámicas, Ver paisajes muy hermosos, la verdad Sí, sí la verdad sí Si sí lo necesitamos demasiado nosotros Porque a veces quedamos como cortos En los Ajá, videos exacto. porque vamos a hacer Unas tomas más, más, más grandes de Más alturas Más fotográficas Para que ustedes les gusten yes. Este es nuestro gran amiguito Digi Air 2S ¿verdad? Pobrecito, lo traes en cuento todavía Se, se, me, hace hace, se, me, se me hace una de respeto, mario. Yo digo que hay que presentarlo <risa> Esperemos y no estrellarlo antes de <risa> tiempo. Que, que se nos vaya a bogar, que vaya, vaya, que vaya a pasar. Es la primera vez que vamos a abrir el dron así todo completo por por dentro y por, para que ustedes lo aprecien. Uh -huh. Pero otra cosa, aún no tiene nombre. Ustedes eh. van a poder darle el nombre a este chico nuevo, bonito bello, como quieran llamarlo a este chiquitín a este chiquitín <risa> a este grandotón. Exacto. y pues ustedes van a tener la oportunidad de poder poderle dar el nombre, Exacto. porque uno tiene nombre pero sí tenemos pensado poner un nombre, tenemos pensado ponerle un, ¿Te poner un nombre porque la verdad sí es un logro muy importante y queremos que ustedes nos apoyen porque fue un logro que lo hicimos junto con ustedes y pues es hombre, es niño ustedes nos van a ayudar a poner nombre y ya nos ponen en los comentarios y ya nos nosotros decidimos. ¿Cómo? Oh. La verdad sí estamos. Es un pastel, ¿verdad? la verdad sí estoy muy emocionado. Una. Dos, Dos tres. tres, vamos a ver. Oh, vamos. Oh, todavía todavía oh. viene más empaquetado, Mario. Oh, trae una mochila. Sí, miren, vienen mochila y toda la cosa. Yo es mi primera vez que lo veo, la verdad. No sabía que traía tantas accesorios, cosas. Trae oh, bien. accesorios. Trae accesorios. Accesorios. Oh. Viene en inglés, acuérdate que, sí, es, es, que es, de es Es gringo. Está bonita la caja. ¿eh? Sí, con wow. esa vamos a jugar, Dario. Ah. Vamos a hacer este, la casa de Barbie y de que... ¿Está pesado? Dos, dos, haz de cuenta que es cuando te manda mi mamá la tortillería y vas a traer dos kilos de tortilla. Y pues ya ábrelo, paul no lo hagas oh. tanto de emoción. Quieren ver aquí los suscriptores. Oh, viene con ah, accesorios también allá adentro Viene nuestro amigo primero Primero vamos a sacar los accesorios Ah, ok, primero vamos a <risa> sacar los accesorios Porque yo tampoco lo he visto, dijera si Mario la primera impresión Ok, primero accesorios Accesorios, aquí está Vamos a sacar todo lo que viene en la caja para que ustedes lo vean Y aquí ya no viene nada más ¿Ya no hay nada? No. Ok Así, o sea. eh, En esa caja negra, ¿qué viene? Vamos a ver. Abre la... Es la caja de los hombres de negro, Mario. Va, va a venir una arma que a los aliens. ¿Qué viene ahí? Pila. Pilas, ajá. Las pilas. Ah, dos pilas. Dos pilas. Dos pilas. Y pues, la... Aparte la que trae. La que trae el drone, ah. son tres. Aquí viene. Ah, el cargador. Es el cargador. Oh. Oy. ¡Oy! Primer golpe que se da. Eh, que es, eso... para, es para prueba de golpes. Ah, es el primer cargador, el de solo una pila. Aquí está no. la esponjita que no la ocupamos. Y ese yeah, es el cargador, ¿no? Ajá. Vienen dos partes. Entonces compramos el dron ya con accesorios. Sí, compramos el dron Air 2 s combo. Y pues nosotros decimos por este porque sí. pues es de los, de los mejorcitos que hay ahorita en el mercado. Huela nuevo, Mario. Huela no, <ríe> plástico nuevo. Miren, esa es la pila. Esa es una de las tres pilas que traen. Ajá, exacto. ¿Y esto lo... qué será? A ver, no sé, ¿sí, sí mirar? ¿será lo que yo dije, Mario? No sé, hay que mirarlo. Puedes abrirlo. Ah, sí, sí, es lo que te dije. ¿Qué es? Es la pila. ¿Pila? Ajá. El para ah, cargar no, este es no una. más que de una. ¿Es un adaptador? Aquí. Oh. Para cargar. Ah, oh, ok, yo eso no lo conocía. No más que, como compramos el combo, mira, aquí viene la parte grande. Ah, viene para tres, ah, es lo mismo, es lo pero mismo, es individual. individual. Exactamente. Wow, wow. Y esto, como pueden ver, ahí están los pines y esto se conecta aquí. Y ya para cargar. Cargas tres al instante, tres no, pilas. Es lo que les iba a comentar. Ojo ahí si van a comprar un dron. El problema es que esto sirve para, por ejemplo, en la noche te quedas a dormir, dejas las tres conectadas y se va a ir cargando de una en una no carga las tres al instante ah órale entonces Ajá. no carga las tres al instante no. sino que primero se carga una, una después otra, otra y después otra eso ah. yo no lo sabía eh gracias por la información Paul para muchos que nos va a servir eso qué viene ahí no. Algo muy importante Porque con esto no pudiéramos volar el dron hacia arriba Ah, es cuando que le das vida Ajá, exacto wow, es como, Órale. como el cerebro Es el control, Paolo oh, oh, Qué bonito oh, está Parece un control de Playstation o de Xbox Ajá. Eso es lo que viene en esta caja Ahora falta esta otra caja negra Ah, oh, es otra Oh, yo pensé que ya se habían terminado No Sí, para es mejor Para estos tipos de, de cosas Como drones Cosas así valiosas, si sí les sí, conviene, conviene comprar una garantía o algo porque no sabes qué pueda pasar después. Más copeles, Mario. Son instructores. Ah, no, eso yo no los quiero. Míralo. Vamos a lo que venimos. ¿Aquí qué viene? Aquí viene, esa es la pila creo que del control. Miren lo que viene aquí. Aquí vienen los controles, los controlitos. ¿Controlitos? Los Justy. Ah, los que van Ajá, aquí. Exacto. Y tiene rosquitas miren. Ah, rosquita. para ponerlo. Listo, wow, quedó el control listo para volarlo ah, Y aquí vienen los cablecitos adaptadores para el control Que lo vamos a dejar mientras aquí Y este creo que es para cargar el control También lo vamos a dejar aquí No viene con su cubito, pero el cubito pues puede ser cualquiera El que tengan uno de 18, uno normal pues. Y aquí vienen las hélices de el dron Oh, Son está varias bien. hélices Realmente okay. ocupa la mitad de, de lo que están viendo aquí Pero como compramos la versión te dan, lo doble. Banda, te dan lo doble Como pueden ver aquí tienen la letra A Y aquí tienen la letra B en la de arriba Que significa que al momento de armarlo Tiene que ver mucho ¿Qué nos hace falta si compramos el combo? Este wow. lo ¿Qué que es trae. eso? Vamos a ver qué trae okay. Oh, qué oh, son? son lentes Son unos lentes para cuando quisiéramos Hacerlo más hacia el sol Cambie de, de, el filtro Ah, es como el los fluido. lentes del sol Ajá, Es para que no, no entre el golpe, eh, el golpe de la luz tan fuerte Exactamente Y ahora sí, Mario Ahora sí, llegó el momento de presentarlo Ay, ante ustedes, nuestros suscriptores queridos Exacto, queremos que lo bauticen, eh En los comentarios escriban varios nombres Sí, ah, claro no. que sí, ustedes se van a encargar de poner el nombre pues ahí nos van, los van a escribir en los comentarios Como quisieran que se llamara Y ya nosotros vamos a escoger exacto. El nombre. ya, apúrate, paul, ya, no ver apúrate, drone. Paú, ya yeah. quieren ver el dron, ya quieren ver a nuestro amigo nuevo, oh. es un submarino, eh, ahí disculpen pues por... sí, acuático, <ríe> se mete la sí. no es tan pequeño, eh Paul. No, pues en sí abarca lo que es la palma de mi mano, miren, wow, qué padre, tiene bonita carita, que chulada, <ríe> sí. dale la vuelta por atrás, quiero verlo por atrás. No. Oh, qué en algodón está. Oh, güey. <risa> <me> quiero agarrar. <risa> Como pueden ver, esos que parecen ojitos, Ajá. sí son ojitos realmente. Sí, sí son funciona. ojitos. Son, son sensores. Son sensores. Tiene, entonces tiene 1 2 3 4 5 6 ojitos claro, así, y abajo claro, no eh. tiene? Sí abajo tiene aquí 7 8. 8 ojitos tiene. Wow. Ah, oh, lo vas a abrir. Oh, le vas a abrir los los pies ¡Oh, ¡Oh, ¡No! ¡Los estoy quebrando! Este va para acá Para abajo pa pa ¡Wow! Eh, ¡Wow! Tiene pies No le abren los pies, Paul va a volar Fíjate que pa así de... se ve más grande, ¿eh? La verdad sí, se ve más es. grande Realmente así es como debe de ir Pues bueno, Paul Lo que voy a hacer ahorita Los voy a pasar al tripié Pues miren esta era la sorpresa que les teníamos. Exacto. Ese nuevo integrante. Vino con Mario Tipaje. Sí, se vino ya a quedar a vivir con nosotros sí, sí. y van a ver su trabajo. Cuando nosotros aprendamos a manejarlo, porque esa es nuestra próxima tarea, enseñarnos a manejar este dron. Y yo no sé, Y pues vamos a ver en el próximo video cómo vamos a enseñarnos a, a manejarlo. Sí, porque les queremos mostrar cómo lo manejamos nosotros. A ver qué pasa. A ver, va a ser nuestra primera vez sí, manejando un dron. Y vamos a ver cómo nos ¿Qué va? Tenemos, qué Pues Bueno, aquí finalizamos este video. Esperemos. Y les haya gustado nuestro nuevo video No olviden dejar su like Y vayan a suscribirse también También recuerden activar la campanita que es muy importante Vayan a seguirnos en nuestras cuentas de Instagram Que van a por aquí También recuerden seguirnos en Facebook Ahí también estaremos subiendo nuestros videos Para que sea más fácil que lo compartan ustedes Nos despedimos Exacto. Y también se despiden Adiós Nos vemos en el siguiente video wow. Un beso Thank yeah.